Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Yo soy Nicole Dileo para los que no me conocen Este es el cuarto video y estoy muy feliz porque he recibido buenos comentarios Me han sugerido correcciones, videos, tips y cosas Así que estoy tomándolo todo En este video, como podrán ver por el nombre Les voy a enseñar una lista de consejos y tips que uso para ahorrar dinero en ropa Todas las chicas somos amantes de la moda y de la ropa De los zapatos y los accesorios y todo Y a veces no medimos cuánto gastamos cuando salimos con amigas o familia y al final nos damos cuenta de que estamos pobres. ¡Pareco loca! Para que eso no te pase, he preparado una lista de 13 consejos para que ni tú, ni tú tampoco te lo pierdas. Las rebajas siempre están presentes, solamente tienes que saber dónde ver y a dónde ir. Por ejemplo, existen los Cyber Days, que fue hace poquito, en junio o julio, no recuerdo bien en donde todas las tiendas y todos los lugares estaban con descuentos luego existe el Black Friday que este año se va a hacer el 24 de noviembre creo que es un día después de Acción de Gracias en Estados Unidos y acá hay algunas tiendas que implementan estos descuentos así que estate atento otro motivo para encontrar ofertas es eh, los distritos creo yo, a mí me han pasado de que en Plaza Norte por ejemplo encuentro descuentos que no hay en el yockey o en Miraflores o en San Isidro así que eh, la idea es ir a buscar porque las ofertas no van a venir así siempre Creo. Tienes que ir a, a, a buscar, a ver, ver si te conviene por el transporte, cuánto te demoras, qué es lo que vas a comprar, etc. Y luego las festividades o las fechas importantes también tienen mucho que ver. Por ejemplo, el Día de la Madre siempre hay ofertas y lo que yo hago es ver mucho antes qué cosas le voy a regalar a mi mamá. O qué cosa quiere o algo por el estilo, qué cosas le gustaría. Apunto el... Eh, el modelo y el precio y luego cuando hay los descuentos o la liquidación puede que aumenten o puede que rebajen el precio así que mucho cuidado porque a veces las tiendas hacen eso el cambio de extensión también influye mucho y un consejo que les doy es que por ejemplo si ahorita estamos invierno y quieren comprarse ropa barata que es la idea del video no compren ahorita ropa de verano Sino, apenas hay empezado el invierno, o sea, ya pasó, obviamente, pero antes que empiece el invierno, ahí comprarlo de la temporada pasada. Las tarjetas de descuento. Esto es muy importante porque hay veces que tiendas por departamento o tiendas en particular te dan un voucher o vale de descuento en tu siguiente compra. Entonces, tú ya puedes saber o darte una idea de qué cosa necesitas comprarte. De esta forma haces una compra pensada. Como dije en el punto 1, hay tiendas que existen en dos lugares diferentes, pero en una está más barata que en la otra. Eso no sé de qué depende, de la afluencia de personas o distrito, no sé, pero a veces conviene ir por la más barata. Así que hagan sus cuentas a ver si, si de verdad vale la pena o no. Luego existen outlets de ropa, por ejemplo en, el, en la Panamericana Sur hay uno, que no sé si lo abren todo el año, pero me parece que más para verano. También pasa que en estos outlets venden prendas con algunos daños De repente es una costura y nadie se da cuenta Y normal, así que si te la compras, lindo todo <risa> Te sale más barato igual El internet está a todo furor Y siempre hay descuentos que no hay en la tienda física Así que busquen sus descuentos No soy muy fan de comprar ropa por internet Porque a veces no me queda o no viene como como lo muestran, busquen su talla, busquen bien lo que quieren, pero piensen por favor que una vez que den continuar ya no ya no hay vuelta atrás y que le devuelvan la plata. Hay tiendas que te hacen alquileres de vestidos, un ejemplo que les puedo dar y que estoy segura que son buenísimos es Dress2Go, hay más, pero no quiero darles información errónea para que no hayan confusión, así que por favor, si están interesados en no gastar plata para vestidos, y si es que tienen un compromiso matrimonial, matrimonio, les recomiendo visitar la página y buscar otras opciones. Hay tiendas de segunda mano donde tienen prendas muy bien cuidadas y modernas, antiguas, eh, pasadas de moda, para todo tipo de gustos. Así que esa es una muy buena opción para no gastar de más. La moda siempre está cambiando y nosotros también siempre cambiamos nuestros gustos. Si yo, por ejemplo, no tengo un gusto definido, siempre cambio. Y eh, nosotros vamos... Por lo general me incluyo a comprar cosas que están de moda, por ejemplo los chokers que fue todo un furor y que todas las chicas teníamos y todas íbamos a comprar eso porque, uy, estaba de moda y tenía que verme a la moda, ¿no? Entonces la idea es tener siempre prendas básicas para no tener que comprarte moda. No, no está mal que te lo compres, pero la idea no es gastar de más o querer verse como todas las demás. Entonces la idea es que tengas tu propio estilo. Las prendas básicas yo diría que son un jean, pantalones de colores, eh, polos básicos, eh, chompitas y una casaca de cuero y ahí le puedes agregar accesorios que el choque, pañuelito eh, aretes largos, vincha gorro, lo que quieras los accesorios cambian de look completamente por ejemplo, yo me pude haber no me pude haber puesto esto y me veía así o sea, así mucha cosa y con este pañuelo le di el toque de color final, porque si no me iba a ver como un fantasma <risas> cuiden su ropa, por favor Siempre es importante recordarlo porque así no, no comprarán ropa de más. Les doy un ejemplo. No se pongan toda de blanco si es que van a ir a comer espaguetis y les vas a picar todo en la cara. O por ejemplo, en un día lluvioso no se pongan ropa clara si es que se van a manchar el pantalón cuando se sienten. Siempre es importante saber a dónde se va a ir y qué van a hacer para depender su ropa un poco más que nada de eso. ¿no? Llegamos al final del video. No. Espero que estos tips y recomendaciones los ayuden a pensar sabiamente antes de comprar algo. Porque hay muchas veces, casi todas las veces, nunca lo necesitamos, ¿ok? Así que los invito a suscribirse a mi canal, cliquen en la campanita para que sepan cuándo he subido un video, like al video, compártenlo si les gusta, si es que alguien le va a ayudar este video. También escribanme qué les interesaría ver, porque los estoy leyendo. Me despido como siempre, hasta el próximo video.